de Oro y a todas las personas que siempre nos acompañan. Bienvenidos al sorteo 7393 para hoy, 11 de mayo del año 2023. Saludamos a nuestras delegadas de Gana Gana y Lotería del Tolima que nos acompañan y supervisan. Llegó el momento de conocer el número ganador, que jueguen las balotas y muchísima suerte a todos los apostadores. Mamá al volante con Gana Gana. Gánate un automóvil Suzuki Expreso más 36 millones pesos netos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 7, 1, 49, 71. Confirmo el número ganador, 49, 71. ¿Es correcto el resultado, señoras delegadas? Es correcto. Muchas gracias y felicitaciones a todos los ganadores. Enviamos un saludo muy especial a todos los habitantes del departamento del Tolima. Recuerde que pueden jugar su pijado de oro.